Una vez identificados en la plataforma, hemos de ir al apartado Pruebas. Si queremos crear un cuestionario, haremos clic en Añadir prueba. Lo primero es darle un nombre al cuestionario. Socrative nos da opción para crear tres tipos de preguntas. Opción múltiple verdadero o falso, y respuesta corta. Te voy a enseñar cómo se crea cada una de ellas. Elegimos respuesta múltiple. En este espacio escribimos la pregunta. Este icono nos permite incluir una fotografía. Solo queda añadir las respuestas. Podemos poner el número de respuestas que consideremos oportuno podremos borrar y añadir. En este cuadro se indica cuál es la respuesta correcta. Además, podemos añadir una breve explicación que verán los alumnos una vez respondida. Cuando esté todo, le damos a guardar. verdadero o falso, el sistema es muy similar. En este hueco redactamos la pregunta. Asegúrate de que la pregunta está formulada de tal manera que la respuesta pueda ser una afirmación o una negación. Como en la anterior, podemos añadir una imagen y una breve explicación. Le damos a guardar. La respuesta corta tiene una peculiaridad. En la parte inferior aparece un apartado que pone, respuesta correcta. Aquí habremos de escribir las respuestas posibles. Habremos de tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, pues si no, no funcionará la corrección automática. En la parte superior aparece este icono, habilitar compartición. Esto nos permitirá compartir con otros usuarios los cuestionarios que hemos creado, ya sea con otros profesores o con los alumnos. Le damos a guardar. Como vemos, nuestro cuestionario ha sido creado correctamente. Desde pruebas lo podremos editar, copiar, descargar y compartir. En el siguiente vídeo te explicaré cómo lanzar un cuestionario a los estudiantes. Si tienes cualquier pregunta, escríbenos a karimnova.unaf.es.